De los años frustrados de Pedro Ah, Eso me entra en mi cerebro. Yo desde los tres años que estaba en el área. Vos rapeaste en dónde? Cheto de inmobiliaria. ¿Dónde rapeé en todas las plazas. Cheto de inmobiliaria practicando en mi casa. Cheto de inmobiliaria rima grasa. Jugando al póker con gente que con pistolas después te amenaza. Porque la de la organización no la habían cebado. Voy a contar lo del año pasado. Vos organizaba la FMS. Que estaba en agua en sí de jurado. Si sí, me acuerdo, ¿te acordás que estaba en agua de jurado? Lo recuerdo perfectamente. Mi hermano quiso tirarme una flecha. Yo organizaba y me bajé, pero en la primera fecha. En la primera fecha. porque no se me va este? porque no sube el mecha? Y en la última flecha Tiene el premio a dos metros, pero no se lo aprovecha. ¿Qué pasa? ¿Qué tanto no lo llama almecha, me choría desde la silla Quieres ser si te ocho millas Viniste te confiado y se dio vuelta la tortilla nunca la misma de siempre solo piso Pero ña palo va a ganarle este petizo Lo llamo a mecha cuando improviso No te hagas el macho que paramos Va a ser mucho mi chorizo. Me dijo corto, no estaba mismo Lo elimino, me habla del bolsito, me habla de asesino, yo no rapeo en inglés, yo rapeo en argentino. Se te dio vuelta, no lo consumo, se dieron cuenta porque el rap presumo, me de mi panza, guacho vende humo, yo te gano con mi panza, mientras una vela me fumo. como la vela puerta, vamos nos dejo la puerta abierta, tu carrera está muerta, como que no falla, que si levantaste ahora yo te palinciento a la batalla. Podía pasar, pero en playa cuando estalla mientras batalla en el rap, oh. dice la vela muerca Al improvisar debe ser porque cuando lo rimo estoy de atar. Está, está, está, pero papu no la cota, no la en Argentina, también rompe a Europa. Si hablo de rock es porque a la gente le copa. Acá tenemos un redondito de ricota. Es un redondito de ricota, de eso me la cita. Voy a tirar una rima pa' tu señorita con respeto. No pulmo la vela, mariquita, mi vela